aquí con ustedes al predicador de la ocasión el evangelista pedro rosa gloria a dios fuerte el aplauso al señor en esta tarde hermanos gloria al señor qué bendición poder volver a estar acá con ustedes y compartir la bendición de la palabra del señor junto a, al pastor roger su esposa ana y todos estos grandes hermanos y amigos que tenemos que por años hemos estado Compartiendo y los nuevos, pues que no me conocen, pues hermano Pedro Rosa. Gloria al Señor y qué bendición. Hoy estar pueden sentarse, hermanitos queridos. Gloria al Señor. Es una bendición poder estar de nuevo. Y, y la verdad que nos regocijamos por lo que Dios está haciendo y la victoria grande que Dios nos está dando a la iglesia cristiana en general en todas partes de la tierra. A pesar de que todo está mal, pero para el Señor y para los que son de Cristo, las cosas no están mal. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben eso conmigo? Gloria al Señor eh, En esta tarde pues eh, me hice acompañar Invité a un hermano para que me acompañara Él acaba prácticamente está recién llegado al área metropolitana de Washington Lo trasladaron de Puerto Rico donde él trabajaba eh, Y lo trasladaron para, para esta área de acá Él pues eh, es una persona que lo conocí hace muchos años Por mis continuos viajes O sea que como viajamos continuamente eh, eh, las líneas aéreas pues ya conoce a uno y él pues en aquel entonces trabajaba en uno de los aeropuertos de Puerto Rico que se llama Aeropuerto Borínque en Aguadilla y había viajes de American Airlines a Miami y a Nueva York y ahí conocí al hermano Félix Holm hoy él fue trasladado a trabajar en el aeropuerto de Reagan, él es el gerente general de la línea aérea American Airlines diría todas las operaciones de American Airlines en el aeropuerto Reagan todo lo que tiene que ver con ticketing, baggage, los pilotos, los mecánicos, él es el, el mero mero, gloria al señor. En Puerto Rica dice reparte el bacalao. Y está aquí conmigo, Félix, ven, saluda al pueblo, un hermano del, de, de, del alma nuestro, la amamos. Por años hemos compartido con él y me regocijo en presentárselo a ustedes. Amén, Félix. Aleluya. Qué bueno es estar en esta casa. Desde que llegué sentí como que sentía el, el fuego del latinoamericano, ¿no? O sea, uno viaja mucho eh, y en todos los lugares que, que voy alrededor del mundo pues busco una casa del Señor para, para llenarme, ¿no? Y, pero cuando llegué a esta casa podía sentir desde de, de que, que nos estábamos estacionando y yo decía, ahí hay un fuego. Realmente, esto está bueno, ¿no? Antes de llegar acá a Washington había estado... Eh, como gerente allá en San Juan de Puerto Rico En Miami, Argentina eh, Y mucha gente me pregunta Pero tan jovencito ¿y, y ¿Cómo logras hacer esto? ¿No? Y a veces uno se sienta con ejecutivos Y le preguntan a uno pero ¿Cómo lo logras hacer? Y yo le digo, bueno, pues, leo mucho Pero hay un libro Que me gusta sobre todos los demás ¿No? Entonces le abro la puerta Y empiezo a hablar de las cosas del Señor Pero para ustedes jóvenes Me regocijo porque veo una casa llena ...de juventud aquí. Hay tres cosas importantes... ...cuando uno quiere tener éxito en la vida. La primera que yo hice fue soñar. ¿Quién aquí tiene un sueño? ¿Tiene oraciones? Si tiene el sueño, sueñalo un poquito más grande. ¿No? Y si ya lo soñó un poco más grande, pues... ...hágalo un poco más grande todavía. Porque hay una cosa que yo aprendí... ...dime el tamaño de tus sueños... Y te diré el tamaño de tu Dios. Así que no sueñes pequeño. Realmente para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible. Y luego me preparé. Me eduqué. A veces viajamos por muchos lugares del mundo y vemos, pastor, eh, como nosotros de la clase latinoamericana, ¿no? A veces no, no, nos ponen a hacer unos tipos de trabajo pero nos corresponde a nosotros educarnos y prepararnos y junto con el sueño entonces alcanzamos y conquistamos en el nombre de Jesús si nosotros somos llamados a ser embajadores en el nombre de Jesucristo y lo bueno de ser embajadores es que no importa la opinión de nadie como quiera el Señor nos escoge y como quiera nos pones en posiciones de altura y en posiciones de, de autoridad para darle siempre la gloria a Él pero algo más importante y quiero que si tienen que anotarlo, anótelo porque fue donde yo comencé cuando leí esta palabra en el Salmo 1 y fue donde supe que era el cimiento de lo que yo necesitaba para poder tener éxito en la vida y para poder alcanzar las cosas que el Señor ya había determinado para mi destino. Yo se las quiero compartir antes de entregarle al evangelista Pedro Rosa. El Salmo 1 dice, bienaventurado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 Ese es mi consejo y mi palabra y quiero compartir para todos los jóvenes que están aquí en esta mañana. Gracias por recibirme. El Señor les bendiga mucho. Gloria a Dios. No, Dios bendiga al hermano Félix Olmo. señor. al Y como le digo, pues ya hace muchos años que tenemos una, una amistad y cuando él me dijo que lo iban a trasladar a Washington. No te preocupes que yo ahí conozco bastante gente y, y hay muchas iglesias y podemos... Eh, bueno, conectarte con algunos pastores. Y yo quería, le había hablado de Roger hacía tiempo a él. Lo que pasa es que no había no, podido lograr que él viniera conmigo al, al culto. Pero ahora este fin de semana estaba libre y me dijo: Estoy libre, pues vente conmigo y vamos para allá para que conozca y vea la iglesia. Y bueno, que Dios te dirija. ¿Qué vas a hacer? Amén, porque Dios dirige a uno. Dios tiene todo debidamente controlado en nuestra vida, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos saben que Dios controla nuestra vida? Es más. Dios tiene un plan diseñado en tu vida desde el día en que tú fuiste formado, gloria al Señor, desde el vientre de tu madre más, ma, ni cuando todavía eras un feto, cuando eras embrión, gloria al Señor, ya Dios había planificado contigo lo que iba a ser tu vida, eventualmente diseñó todo, todo fue estructurado por Dios desde un comienzo, gloria al Señor, lo que iba a pasar en tu vida, donde ibas a nacer, cómo te ibas a llamar, los, la, las virtudes, las desvirtudes, los éxitos, las derrotas que iban a estar en tu vida. Ya Dios tenía todo planificado. Y tenía también la salida para tus problemas y tus situaciones. Dios yo, yo lo había hablado ya. Lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad, uno se desubica de Dios y ya no escucha más a Dios. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos saben que lo que Dios habla y lo que habló tiene poder? Y tiene vigencia. Gloria al Señor. Vamos hoy a leer la palabra del Señor que está en el Salmo capítulo, Salmo 19, Gloria al Señor Salmo 19, yo quiero que leamos desde el versículo, Gloria al Señor Salmo 19, verso 1 en adelante Alabado sea el nombre del Señor Yo quiero que usted esté atento a esta palabra que yo sé que Dios va a hablar tremendamente a tu vida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 y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias te damos por la palabra que tú nos has dado compartir con la iglesia en esta tarde. Y te pido que tú bendigas. Es una forma muy muy especial a la iglesia Padre Eterno oh Dios mío que tú traigas bendición a esta palabra active la vida de cada uno de nosotros que podamos entender tu plan perfecto para nuestra vida Señor y que todo lo que nosotros necesitamos ya tú lo hablaste ya tú lo determinaste en nuestra vida Padre Eterno que podamos entender y tener oído para escuchar tu voz Padre Eterno en el nombre de Jesús te doy gracias Señor Amén Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición esta palabra de Dios que Dios nos ha dado compartir y poder traerla a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Fíjate qué tremendo comienza este salmo diciendo: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice, anuncia la obra de sus manos. Pero mire lo grande que dice estos versículos: Un día emite palabra al otro día y una noche dice declara sabiduría a la otra noche no hay lenguaje oíelo bien ni palabra ni es oída su voz gloria al Señor dice por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras sea bendito el nombre del Señor un día emite palabra al otro día y una noche declara sabiduría a la otra noche no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz gloria al Señor Qué tremendo dice pero por toda la tierra sus palabras se hacen oír sea bendito el nombre de Cristo en esta hora Óigame, tremendo Dios dice la palabra que cuando Dios comenzó la creación Dios comenzó a hacer todo Dios emitió su palabra desde la eternidad hasta la eternidad lo que Dios habló en el principio de todo, es lo que sigue pasando de un día a otro, a otro, a otro. Porque Dios estableció las cosas tal y como Él quería que sucediera. A cada cosa le dio palabra, a cada situación le dio palabra, a cada ser creado le dio palabra para que fuesen lo que fuesen a hacer. Dios le dijo a la semilla, semilla tú vas a dar, mango, semilla tú vas a dar, aguacate, semilla tú vas a dar, los diferentes frutos, los animales... Gloria al Señor, les estableció palabras desde la creación. Gloria al Señor, y cada día esa palabra sigue permeando en el ambiente. Un día emite palabra, al otro oído, no hay lenguaje, ni es escuchada su voz. Gloria al Señor, pero ¿cómo es que Dios habló? ¿Cómo es que Dios habló si dice que no hay lenguaje? Ni es oída su voz. Gloria al nombre de Cristo, ¿de qué manera se puede oír a Dios? ¿De qué manera el ser humano puede escuchar a Dios no con estos oídos porque dice la palabra en la parábola del sembrador capítulo 13 de Mateo dice que con estos oídos oímos pesadamente gloria al Señor ¿por qué? porque estos oídos no están conectados a la realidad de Dios estos oídos oyen lo que en la forma natural del hombre vamos a oír que no es lo que Dios quiere que escuchemos sea Cristo glorificado ¿cuánto le su nombre en esta hora? Óyelo bien Sabes tú que desde la creación Cuando tú estabas en el vientre de tu madre Ya Dios estaba hablando contigo Sabías tú que Dios estaba hablando contigo Cuando estaba formándote en el vientre de tu madre Cuando apenas tú eras un embrión Dios estaba determinando lo que iba a ser tu vida Y te estaba dando palabra Gloria al Señor Quizás tú no te vas a recordar Imposible que tú te recuerdes que eso pasó Pero eso pasó Sea Cristo glorificado ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor en esta hora? En otras palabras Dios te diseñó Y oiga lo que dice el Salmo 139 Porque muchas personas pueden hoy Estar aquí pensando que estamos hablando cosas incoherentes Como que esto no, no cuadra con la realidad Lo al Señor de nuestra mentalidad Pero el Salmo 139 Y verso 13 en adelante dice Porque tú formaste mis extrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables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 sea Cristo glorificado Óyame Mi embrión Vieron tus ojos En la etapa de embrión Ya Dios estaba tratando contigo En la etapa de embrión Ya Dios estaba determinando Lo que iba a ser tu vida dónde ibas a nacer cómo te ibas a llamar quién iba a ser tu familia Gloria al Señor Y Dios estaba diseñando el plan Que Él quería trazar para tu vida Porque quiero que tú entiendas Que cuando Dios creó Al ser humano Lo creó con un propósito Muy especial Que el hombre Fuera creado conforme a la imagen y semejanza de Dios Para que tuviera éxito No que fuera un fracasado No que fuera un derrotado El hombre derrotado Cuando aparta sus oídos De esa voz que Dios comenzó a hablarte Desde de la etapa de embrión Cuando estaba en el vientre de tu madre Sea Cristo glorificado Cuéntalo en el nombre del Señor en esta hora ¿Por qué el ser humano fracasa? ¿Por qué hay tanta derrota en el ser humano? Porque cuando llegan a la edad que tienen que comenzar a responsabilizarse por sus actos caminan en su forma natural de hombre han apartado su mirada de Dios pero Dios creó al ser humano, lo creó Dios con sus manos, obra de sus manos y a cada ser humano Dios determinó lo que iba a ser su vida Dios estableció lo que iba a pasar contigo, tu victoria tu derrota, tu fracaso tus éxitos, gloria al Señor pero también con cada una de esas cosas determinó ante tu prueba la salida cómo iba a tener éxito ante la prueba pero qué pasa por que el hombre es derrotado Porque el oído lo aparta de Dios No quiere escuchar a Dios Y lamentablemente a Dios no se escucha Por estos oídos Sea Cristo glorificado Oye lo que dice, no hay lenguaje No hay lenguaje en él Ni es escuchada su voz Y entonces de qué manera habla Dios Gloria al Señor Recuérdate que la formación tuya Y en la formación mía Dios puso una naturaleza en ti Que es alma y espíritu, gloria al Señor Ahí es donde está la esencia de Dios Sopló aliento de vida Aquel muñeco de tierra Que él había formado con sus manos Dándole vida al ser humano Y esa parte interna del hombre Esa parte espiritual Es la que tiene que conectarse con Dios para oír esa voz que fue habla de la eternidad, que no es escuchada por estos oídos, que no es hablada con este lenguaje, pero cuando uno se conecta en el Espíritu con Dios, va a escuchar esa voz de Dios, sea Cristo glorificado. Pues es que dice la Biblia, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, en la forma natural de hombre, el hombre nunca va a escuchar a Dios, sea bendito el Señor porque para tú escuchar a Dios tienes que detenerte en tu vida natural y pasar al tiempo de Dios para que puedas escuchar esa voz que ya fue hablada en la eternidad sea Cristo glorificado yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos tratando de explicarte en esta hora Dios ha hablado a tu vida Dios tiene una palabra hablada que tú no la has escuchado es porque no te ha detenido a entrar en ese mover del Espíritu de Dios para escuchar la voz que Dios ha hablado a ti hay una parte natural del hombre un tiempo natural y mientras el hombre camina en ese tiempo natural nunca va a escuchar a Dios pero cuando el hombre detiene su caminar en el momento natural para darle paso a Dios para que ahora tu vida o está sea, lo que llama el griego el Cairo de Dios y el Cronos del hombre. El cronos es el tiempo natural del hombre y el Cairo es el mover de Dios a tu vida. Cuando tú detienes lo natural, lo sobrenatural de Dios llega a tu vida. Sea Cristo glorificado. Y ahí es donde tú comienzas a escuchar a Dios. Y ahí es donde tú comienzas a obedecer a Dios. Sea Cristo glorificado. No te olvides lo que dice Romanos capítulo 8. Y verso 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, sea Cristo glorificado. Oiga bien, los que son guiados por el Espíritu de Dios, por eso es que el hombre carnal no, nunca va a llegar a Dios. El hombre carnal en su forma natural, de hombre, nunca va a poder entender a Dios. Pero cuando tú detienes esa forma natural y entras en el mover de Dios, vas a escuchar la voz de Dios, lo que Él habló en la eternidad, Tú vas a comenzar a escucharlo Lo que Él quiere que tú hagas en la vida Vas a comenzar a escucharlo Porque dice su palabra Que su palabra nunca retornará a Dios vacía Sino que irá y hará todo lo que es la voluntad de Dios En la vida de aquel al cual esa palabra es dada Sea Cristo glorificado Él es fuerte la paz al que vive y reina para siempre Yo quiero que entendamos algo hermano y es que para poder entrar en la perfecta voluntad de Dios tenemos que oír a Dios Abraham tuvo una gran bendición y aceptación con Dios porque fíjate cómo yo te hice cuando hice el pacto con Abraham por cuanto oyó habrá Abraham mi voz oyó Abraham mi voz y ahí es donde está la victoria del cristiano poder oír a Dios dice que la fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios pero cómo tú puedes oír la palabra que Dios ha hablado para tu vida, la al Señor, cuando dice que no hay lenguaje, ni es escuchada su voz, sea bendito el Señor, pero ya esa palabra fue dada, el problema es que tenemos que conectarnos, con los oídos espirituales, para que entonces ese Dios maravilloso, Comienza a entrar en tu vida y a hablarte y a decirte cómo tienes que hacer las cosas El problema de nosotros Los seres humanos Cuando nos vamos ante la presencia de Dios Y queremos hablar con Dios Nos tiramos de rodillas Y comenzamos la oración Y comenzamos a tirarle para Dios Y a bombardear el cielo Y a decirle te necesito esto Necesito esto otro Necesito esto Estoy mal Ayúdame Todo el tiempo es una Conversación unilateral Estás tú hablando solo Y Dios ahí cruzado de brazos Diciendo ¿Cuándo me dejará que yo le hable? ¿Cuándo permitirá Que yo le hable? ¿No entiendes que Dios Ha diseñado tu victoria? Dios ya estableció Tu victoria en la vida Lo que tienes que oír a Dios Y comenzar a caminar En ese propósito Maravilloso de Dios ¿Cómo podemos entender esto? Oiga lo que pasó con el profeta Elías ¿Cuánto ha leído la historia del profeta Elías y la vida de repta? Gloria al nombre del Señor Oye bien, Elías andaba huyendo del rey acá Porque el profeta Elías le profetizaba acá lo que él no quería escuchar Siempre quería escuchar que le adularan o le hicieran que iba a tener victoria Y Elías le profetizaba lo contrario Y estaban buscando para matarlo Y Dios lo escondió en una cueva Y oiga lo que Dios le dice a Elías Vete a la cueva tranquilo porque ya yo le he dado orden a los cuervos de que te sustenten oiga bien que Dios le dio orden a los cuervos de que te sustenten y dice la palabra que los cuervos venían por la mañana con pan y carne para el profeta y por la tarde volvían con carne y pan para el profeta pero dice que Dios le dio orden a los cuervos acaso tú le has hablado a un cuervo alguna vez ¿Acaso un cuervo te puede obedecer si tú le hablas? Un perrito quizás pueda hacerlo Porque son amaestrados La patita, la patita, sit, sit no, corre, ladra Saca la lengua Porque el perro ya, tú la estás amaestrando Pero cuando tú, tú has podido hablar a un cuervo Para irse que Dios le dio orden a los cuervos ¿De qué manera? Dios no le dio al cuervo al cuervo, vayan y sustenten el profeta Es que la palabra dado en la parte espiritual de Dios sin voz Sin lenguaje porque la creación entiende a Dios. La creación obedece a Dios. Óyelo bien: la creación obedece a Dios. Nunca la creación ni la naturaleza ha hecho lo contrario a lo que Dios estableció que tenía que ser. Sea bendito el Señor. ¿Por qué? Porque obedece a esa palabra que Dios dio ya en la eternidad. Esa palabra ya está dada. Gloria al Señor. Y el cuervo tiene que obedecer a Dios. Y le dijo: Voy a hablarle. Hablé a los cuervos que te sostengan. Y ahí estaban los cuervos. Trayéndole comida al profeta. Pero se secó el arroyo porque no iba a llover. Y yo le hice tranquilo. Vete a Zarepta. A Zarepta de Sidón. Y oiga lo que Dios le dice al profeta. Porque allí le he dado orden a una viuda que te sostenga. ¿Sabe lo que es eso? Que Dios le está diciendo al profeta. Vete tranquilo a Zarepta. Porque yo he preparado, le he dado orden. Palabra literal, como dice la palabra de Dios. Dice. Le he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Y qué significa le he dado orden? Supuestamente Dios le dijo, mira, viuda, va a venir el profeta Elías y tú lo vas a sustentar, porque es mi siervo y necesita ser alimentado. Pero ¿qué pasó cuando llegó Elías a Sarepta? Se encontró con la viuda. Lo primero que dice, consiguen un poco de agua. Y la viuda le iba a dar agua porque era muy sencillo. Pero cuando el profeta le dijo, mira también, cóseme una, una torta con harina debajo de la ceniza y tráemela y aliméntame. Y ahí fue que dijo, pero párate, ¿cómo que te dé? Si esto es lo único que tengo. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y estoy haciendo una torta para mí, mi hijo, comérnosla y echárnosla a morir. Pero no había dicho Dios que le había dado orden. ¿No dice la vida que Dios le dio orden a la viuda? Tal parece que contrasta con la realidad. Como que Dios está mintiendo. Como que Dios no hizo eso. Porque la actuación de la viuda fue diferente a lo que Dios está diciendo. Pero dice que Dios le dio orden a la viuda. Para que sustentara al profeta Elías. Pero a tal parente. Aparentemente la viuda no había ni tan siquiera estado cerca de la voz de Dios. Porque actuó diferente a lo que Dios le está diciendo al profeta pero una cosa te digo la actuación de ella no niega la verdad de Dios Dios sí le dio orden en la parte espiritual ya Dios había establecido que esa viuda tenía que sustentarlo el problema es que la viuda estaba actuando en su tiempo natural, la viuda lo que estaba mirando es que había escasez ella no había escuchado esa voz de Dios ¿por qué? porque mientras tú estés en la carne no vas a escuchar jamás a Dios, óyelo claro, para escuchar a Dios tienes que meterte la onda del Espíritu, entonces sí vas a escuchar a Dios, sea Cristo glorificado a su nombre ella no había entendido a Dios A pesar de que Dios le dio orden Le he dado orden que te sostenga Gloria al Señor Pero su actuación Denotó que no había escuchado esa voz de Dios Por eso ella reaccionó No tengo lo que tengo es este poquito de harina Para hacer una torta para mí, mi hijo Y morirnos Y el profeta le contestó Y ahí donde, donde el profeta Inspirado por Dios la ubicó La ubicó es la realidad de Dios cuando el profeta le dice a ella gloria al Señor le dice no tengas temor veas como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así y cuando él habló de esa manera la viuda se ubicó en el Kairos de Dios la, vida, la viuda detuvo su forma natural y entró en, la, en el Cairo de en el tiempo, en el volver a Dios. Y ahí entonces fue sumisa y preparó la torta. Ahí fue cuando Dios, esa bola entró. Gloria al Señor, no temas, Jehová ha dicho así. Gloria al Señor. Y fue y preparó la torta con la poquita harina que quedaba, el poquito aceite que quedaba. Y le trajo una torta al profeta, pero también comió ella y dice que hubo harina. Todos los días que duró la sequía, hasta que volvía a llover, había Dios había multiplicado la provisión, como le dijo el profeta, que van a comer todos los días, Óyelo bien, mucha gente se maravilla y dice wow Qué tremendo la viuda La viuda dio lo que tenía, la harina, el aceite y Dios le multiplicó la harina Pero el milagro que hizo Dios en la multiplicación no fue para la viuda Porque Dios en quien estaba interesado era en sostener a su profeta El hombre de Dios de ese momento a quien Dios estaba usando para enderezar el camino a rey Acapia Jezabel, sea Cristo glorificado Dios lo tenía escondido en una cueva. Le mandó a los cuervos que lo sustentaran. Y luego, cuando se acabó el, el río, se secó. Lo mandó a Zarep. Le he dado orden a una viuda que se sostenga. El interés de Dios era sostener al profeta. La voz de Dios en aquel momento para enderezar el camino de ajustarle cuenta a Capia, a Jezabel, del Señor. Por eso Dios hizo el milagro de la multiplicación para el profeta. Y tú dirás entonces, la viuda. Pero hermano, si la viuda lo primero es que estaba desconectada de Dios, a pesar de que Dios ya le había dado la orden en el Espíritu, pero la mujer estaba mirando una realidad que tenía escasez. No había visto lo sobrenatural de Dios. El profeta la ubica. Ella entendió y caminó e hizo lo que el profeta le había dicho. Pero ¿dónde está el, la, la bendición de Dios a la viuda? ¿Dónde es que está la bendición? Mire, si el profeta no se hubiera levantado y si se hubiera muerto, el milagro grande que tenía Dios para la viuda no fue la multiplicación de la harina y el aceite. ¿Sabe qué fue? Su hijo se murió. Su hijo murió. Lamentablemente dice la palabra, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ella. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades.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 ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? A veces es que no reconocemos cuando Dios está en el asunto. Porque mientras no dejemos la actitud de nuestra carne y pensar como seres humanos. Porque cuando tú vas ante Dios, tú tienes que dejar lo natural. Dios es sobrenatural. Por eso es que dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque dice, ¿qué dice? Para él son locuras. Porque es una locura. Gloria al Señor. Sin embargo, hermano, la palabra de Dios. Tiene tanto poder que desde que Dios la dio esa palabra sigue. De, pasando de día en día y cumpliéndose tal y como es la voluntad de Dios y como Dios lo diseñó así en tu vida también el problema que diferencia de nosotros a la naturaleza la naturaleza obedece a Dios ciegamente oígalo claro, la naturaleza no le cuestiona nada a Dios la naturaleza camina conforme lo establecido por Dios, el único que se ha apartado de Dios es el ser humano, ¿por qué? porque no queremos oír esa voz de Dios si los cuervos le lo obedecen, si los mares le lo obedecen, si la naturaleza toda le obedecen. Si fue cuando, cuando Job comenzó a cuestionar a Dios, que le dijo, Dios "¿Dónde tú estabas cuando dime acaso si tú sabes dónde yo almaceno los copos de nieve que lanzo sobre sobre la tierra? Dime. Dime si tú has visto cómo yo creo los relámpagos." Gloria al Señor. O sea, a veces nosotros seres humanos entendemos, hermano querido, la naturaleza y el poder inmenso que Dios tiene, gloria al Señor, y sobre todo en su palabra, y es donde tenemos que agarrarnos hermanos, creer esa palabra, oír a Dios, entender que a través del Espíritu de Dios nosotros vamos a escuchar siempre lo que es mejor para nuestras vidas, por eso es que cuando tú tienes problemas, en lugar de estar quejándote con Dios, en lugar de estar llorando y lamentando tu situación, Vete de rodillas, dile Señor, aquí estoy ante tu presencia. Yo no estoy entendiendo nada de lo que me está pasando, pero estoy aquí para que me hable. Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo me debo conducir? Y calla tu rato y verás cómo el Espíritu Santo va a empezar a ministrar y te va a enseñar, y te va a decir, y te va a guiar, y te va a llevar a una victoria total, porque Dios te creó. ¿Para qué? Para que engrandeciera su nombre sobre la faz de la tierra sea Cristo glorificado tenemos que oír a Dios no podemos dejar de oír a Dios en nuestra vida porque la garantía del éxito del cristiano es escuchar a Dios y obedecer a Dios en todo lo que Dios ha hablado ¿cuánto hablaba en su nombre en esta hora? y hay poder en su palabra créame aunque lo haya hablado miles de años atrás esa palabra tiene vigencia continua Por eso pasa de un día a otro un día emite palabra al otro día el día de ayer le dice al de hoy, recuérdate hoy, que lo que Dios habló ayer, tiene vigencia en tu momento, en el hoy, y el día de hoy le dice al de mañana, lo mismo, recuérdate que lo que Dios habló, sigue cumpliéndose en tu día, gloria al Señor, porque un día emite palabra el otro día, o sea Dios ya dejó, mire Dios, el arquitecto del universo, ya Dios diseñó todo, para todo, para la naturaleza, los animales, la flora, la hierba, los árboles y el ser humano. Y el único de toda la creación de Dios que no oye a Dios es el ser humano. ¿Por cuando usted ha visto un palo de aguacate dar mango? ¿Verdad que no? Porque esa semilla fue diseñada para que diera mango. Esa semilla fue diseñada para que fuera aguacate. Eso no fue para que diera naranja. Ni diera limones. Ya Dios le dijo esa semilla. La cree para que cuando caiga en la tierra Se convierte en mango Y por más que tú trates de hacer Siempre seguirá siendo mango No la vas a convertir en naranja ¿Cuánto glorifica al Señor? Los animales iguales Ya Dios le dio, le diseñó los mares, la luna Mire, dice en el Salmo 19 Dice que Dios hizo un tabernáculo para el sol Hasta el sol el Señor. Dios le señaló ¿Qué es lo que tenía que hacer el sol? La lumbrera mayor le puso tabernáculo en el cielo y de ahí el sol no se puede mover ahí está lo que pasa es que los planetas alrededor del sistema solar tienen que darle vuelta al sol pero el sol no da la vuelta a ningún, a ningún planeta porque el orden de Dios es sol, puse tabernáculo o sea, estate quieto aquí y los planetas van a tener que darte vuelta gloria al Señor porque Dios estableció las cosas el sol no va a salirse de su de donde está de su tabernáculo como dice la Biblia y se va a poner a hacer cosas Contra lo que Dios estableció ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Los únicos, vuelvo y repito Que contrario lo, contar lo que Dios quiere Es el ser humano Al más que Dios ama ¿Por qué? Porque no queremos oír a Dios Y al que Dios le dio Porque lo grande de todo esto es Que Dios nos dio capacidad A nosotros Y libre albedrío Para obedecerle Dios no nos sujetó A la orden de su palabra Como ha sujetado a la naturaleza Como ha sujetado los animales y la creación a nosotros nos dio libre albedrío que escogiéramos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que tú y yo fuéramos robots. Dios queríamos que nosotros, por nuestro canal auditivo espiritual, escucháramos constantemente esa voz de Dios hablándonos y diciéndonos cómo tenemos que comportarnos, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Si muchos de nosotros hubiéramos escuchado esa voz años atrás, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado? Hay gente que se convierte en a Cristo. ¿y qué dicen? si yo lo hubiera conocido antes ¿cuántos de aquí han dicho eso cuando se convirtieron al Señor? ¿saben por qué dicen eso? si yo lo hubiera conocido antes no me hubiera metido en los problemas que yo me metí mientras no tenía a Dios claro no tenías tiempo para escuchar a Dios estaba caminando en tu vida en tu naturaleza y a Dios no le daba tiempo para escuchar pero cuando te vino la cosa grande que no tenías nada para dónde ir que no sabías para dónde acudir fuiste a la iglesia Ahí te sometiste a Dios, entregaste tu vida, le diste tu corazón y cuando te sujetaste a Dios y te humillaste a Dios, dejaste tu naturaleza, tu forma natural para que el tiempo de Dios entrara a tu vida. Ahí fue que Dios te habló y experimentaste lo que nunca en tu vida había experimentado. Viste un cambio en tu vida, un cambio en tu corazón y en tu mente y por eso manifiesta si yo lo hubiera conocido antes porque ahora que lo conocemos hermano sabemos la realidad de lo que es ser guiado por Dios y de lo que es escuchar esa voz de Dios continuamente ¿cuántos aquí en alguna vez han tenido problemas y han ido delante de Dios y Dios le ha hablado a su interior? porque la forma de Dios hablar y comunicarse no es audible Algunos puede que hayan experimentado alguna vez escuchar la voz de Dios ¿cuántos aquí han escuchado audiblemente la voz de Dios alguna vez en su vida? No levante la mano los que la han experimentado. Oye, que es bastante. Audiblemente, pero no es lo común de Dios. Quiero que usted entienda que no es lo común de Dios. Porque si fuera lo común de Dios, todos y cada uno de nosotros estuvieran escuchando la voz audible de Dios continuamente. Entonces, ¿por qué algunos, muy poco, el porcentaje es mínimo, de lo que algunos habían escuchado audiblemente la voz de Dios? ¿Por qué? Porque la forma de Dios hablar, no es audible. Dice, no hay lenguaje ni es oída su voz que Dios se salga de lo normal y le habla audiblemente a alguien porque Dios tiene algún propósito muy especial con eso pero Dios, la forma de él hablar es sin lenguaje y sin voz gloria al Señor te habla a tu interior donde está la naturaleza espiritual la, la única que puede entender ese lenguaje de Dios lo que está dentro de ti cuando tú le das oportunidad a Dios y esa es la manera que Dios habla. Por eso cuando vamos delante de Dios con un problema, una situación y le damos tiempo a Dios, tú ves que viene el refrigerio, viene rápidamente la respuesta. Dios te muestra, te dice, ¿qué debes de hacer? Y cuando tú sientes esa paz en tu corazón, porque eso produce paz. Cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está ministrando, eso produce paz en el corazón. Y entonces sabemos que vamos actuando correctamente, dando el paso correcto, gloria al Señor. Porque hemos escuchado en nuestro interior esa voz de Dios usted cree que Dios le habló audible a Abraham Dios no le habló audible a Abraham Dios le dice a Abraham salga de tu tierra deja tu parentela y vete una tierra que te mostraré que fluye leche y miel eso no fue que Dios le hey mira Abraham te estoy hablando no Dios le habló al espíritu al que estaba en dentro de Abraham se manifiesta y te dice Sal de tu tierra. De ahí y dice, ¿qué es esto? Pero él obedeció. Esa voz que le estaba hablando. Y la evidencia bíblica te lo dice. O sea, Dios le estaba ministrando a Abraham. Y él salió y obedeció a Dios. Por eso dice, oyó a Abraham mi voz. Él oyó mi voz. Y guardó mis principios, mis preceptos, mis estatutos, mis leyes. Y por eso fue llamado amigo de Dios. Y por eso fue llamado el Padre de la Fe. Porque si hubiera oído la voz de Dios audible, entonces no hubiera sido llamado el Padre de la Fe se le llamó padre de la fe ¿por qué? porque simplemente escuchó en su interior la voz de Dios creyó y obedeció obedeció la experiencia del centurión romano cuando está hablando con Cristo le dice Señor mi criado está muriendo, se está enfermo Cristo dijo iré y descenderé y lo sané no, no soy digno de que entre en mi morada dice pero una sola palabra tuya que tú digas será suficiente para que él sea sano porque yo tengo, soy Tengo soldados a mi cargo. Y le digo a este: ven y viene. Y le digo a este: ve y va. Y le digo a mi sirviente: Haz esto y lo hace. En otras palabras está diciendo a Cristo: simplemente suelta tu palabra. Esa palabra tiene autoridad. Porque lo que tú hables, lo que tú digas, se va a cumplir tal y como tú lo dijiste. Y Cristo dijo: Jamás he visto tanta fe yo en Israel. Cuando se hable de esto, se va a contar esta historia gloria al Señor ¿por qué? porque entendió el poder inmenso de la palabra de Dios y es ahí donde tú y yo tenemos que agarrarnos en ese poder inmenso de esa palabra que Él habló que está habla de la eternidad que te habló a ti cuando eras embrión cuando estaba en el vientre de tu madre Cógelo bien que no lo vimos, que no lo vimos pero ahí dice que mis embriones vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, ahí estaba Dios disertando, hablando, está diciendo todo lo que iba a ser tu vida, diseñando, porque no te olvides nunca, que tú y yo somos la máxima creación de Dios, y Dios tiene interés que tú lo oigas, que tú lo entiendas, que tú lo escuches, que tú lo obedezcas, porque el mayor interesado en que tú tengas éxito en la vida, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, eres su máxima creación nadie más que Dios está interesado en que tu vida sea una vida de triunfo una vida de éxito Dios no te quiere ver derrotado Dios no te quiere abatir cabizbajo Dios te quiere ver a ti en una vida de éxito por eso Él te va a dirigir, te va a enseñar, te va a mostrar todo lo que tienes que hacer cuando tú le das esa oportunidad a Dios y quieres escuchar a Dios porque dice que hay quien tiene oídos y no oyen a Dios pues es cuando el Señor dio la parábola del sembrador que estaba dándole a, la, a los apóstoles una parábola sobre el cual iba a estar la victoria de la iglesia y le dice a ellos al Señor, cuando termina de dar la parábola del sembrador le dice el que tiene oídos para oír oiga y cuando él dice el que tiene oídos para oír oiga, está hablando de la parte espiritual cuando Dios le abra al hombre porque dice hay quien no oyen con estos oídos porque oyen con ellos pesadamente, porque queremos ver y evidenciar las cosas antes de creerlas, gloria al Señor, y Dios lo que, tiene, que quiere es que tú tengas confianza en su palabra, en lo que Él habló, gloria al Señor, y la victoria de la iglesia está simplemente en oír a Dios, estar conectado con Dios, porque cuando el apóstol Pedro le dio aquella palabra a Cristo, cuando Cristo le preguntó, ¿Quién dice los hombres que yo soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, bienaventurado tú eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te entrego la llave del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra, el cielo lo ata, y lo que tú desates, el cielo lo desata. Le estableció dónde estaba la victoria de la iglesia que no habría diablo, que no habría demonios que no habría ejército ni turbulencia que derribara la iglesia de la base sólida que era la roca esa era la victoria grande de la iglesia fundamentar su fe en la roca pero óigalo bien para que entendamos bien lo que Cristo le está diciendo a Pedro lo que tú me acabas de decir la contestación que tú me diste es la correcta, es la correcta no hay otra contestación ¿Quién dice los hombres que yo soy? Elías, Jeremías, eh, algunos de los profetas, Juan bueno, el bautista dice para ustedes, los que dicen que andan conmigo, ¿Quién decís vosotros que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le contestó atinadamente, le dio la contestación correcta Eres el enviado, eres el Mesías, eres el portador de esa gran noticia del cielo Cristo le dijo ¿Qué bienaventurado tú eres Pedro La bienaventuraza de Pedro vino porque se lo reveló Dios el Padre Y esa es la victoria de la iglesia, estar conectado en el Cairo de Dios Para que Dios te hable, te revele y te diga toda su verdad y ahí es donde está esa victoria dices cuando tú tienes esa visión, esa conexión divina con Dios que Dios te habla que estás oyendo a Dios, estás caminando porque Dios te está moviendo dice que no hay diablo que te mueva de esa verdad no hay diablo que te arranque de esa roca ¿cuánto glorifican su nombre? por eso dijo el que tenga oídos para oírlo oiga oiga dónde está la victoria Tienes la llave del reino. Puedes abrir la puerta del reino. La palabra que tú hables basada en la revelación de Dios tiene poder. Lo que tú ates en la tierra, el cielo lo ata. Lo que tú desates, el cielo lo desata. El hablar basado en el conocimiento de esa revelación de Dios es lo que nos va a dar victoria a nosotros y nos que abrirá puertas. Gloria al Señor sobre toda la faz de la tierra. Está, viene el diablo, te pone enfermedad y dice, diablo mentiroso, por su llaga yo fui curado. Y esa palabra Él la dio cuando el diablo quiere atormentarte con esas opresiones, esos dolores, esa, esa, esa angustia por las cosas, dice Diablo mentiroso. Él vino a libertar los oprimidos por el diablo. Él me libertó de las cadenas que me ataban. Él me dio gozo, me dio paz. Me hizo más que victorioso. Gloria al Señor. Por eso camino en esa palabra. Ahí está la victoria de la iglesia, la conexión con Dios divina. Donde Dios va dirigiendo tu vida. Te va mostrando, te va diciendo, te va enseñando paso a paso lo que tienes que hacer sea Cristo glorificado y cuando estás ahí no hay diablo que te derribe del pedestal de Dios a su nombre póngase de pie de la gloria al Señor en esta hora